Y bueno mi gente sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy les traigo por acá un dispositivo Samsung A20S Pinario 3 La cual lo vamos a hacer el proceso de eliminación de cuenta de Google Primero mi gente lo que tienen que hacer ustedes es tener dos dispositivos en la cual puedan hacer el proceso Como en este caso que yo tengo acá dos dispositivos Les voy a enseñar gente cómo lo podemos hacer con estos dos dispositivos Primero este dispositivo que sea de uso personal lo vamos a agregar a las ap siguientes aplicaciones antes de eso tienen que tener su cuenta de Google, perdón, su cuenta de Samsung con una acá iniciada sesión este dispositivo. Una vez que la tengan se van a ir a Google. En este caso vamos a ir a Google acá. Nuestro dispositivo, nos vamos a Google. Y acá nos vamos a ubicar en la página de GCMNO. Vamos a, ir a buscar GCMNO. Listo. Buscamos acá gente, entonces vamos a la página principal. Como ustedes saben, esta página es muy importante para que nos ayude a hacer FRP. Acá lo que vamos a hacer es una cosa, simplemente vamos a descargar acá lo que dice la aplicación de disable, esta donde está un Android con X, donde dice Cloud o Disable, lo descargamos entonces, dando un clic encima, ahí lo descargamos, listo, vamos a descargar también esto la aplicación de Kenox Check, que lo tenemos acá A ver Listo, acá lo tenemos la aplicación, este también lo vamos a descargar, lo descargamos No sé cuál es listo ya lo tenemos descargado que nos cheque. ahora lo que vamos a descargar es la APK de donde dice play service donde dice G-Clock. lo descargamos entonces y listo una vez ya descargadas aplicaciones lo que vamos a hacer es proceder a instalarlo ¿no? pues vamos a instalar entonces aplicaciones pero hay que se descargue lo que es la aplicación de G-Clock. listo ya lo tenemos ya la aplicación de Glock que nos check y pms que viene a ser disable entonces lo vamos a instalar acá primero la aplicación de G-Log que viene a ser un administrador de play service esto es como una APK que nos permite agregar una cuenta listo lo damos ahora instalamos que nos check lo instalamos listo acá le damos en continuar listo y en la parte de abajo vamos a instalar lo que es disable lo que nos aparece con PMC con el nombre listo lo vamos a instalar ahí gente y listo una vez que tengamos esas tres aplicaciones ya va a ser muy fácil de hacer el proceso vamos hacia atrás vamos al inicio del dispositivo acá nos vamos a ir gente a donde dice con ajustes listo como acá ya tengo una cuenta de Samsung Account, perdón, ya iniciada sesión entonces lo que voy a hacer es a ir a cuentas y respaldo y acá voy a dar clic donde dice hacer copio seguridad de datos a ver en este caso no me permite por lo que no si justo ahí ya empezó entonces no sé cuál, cuál fue el error que, que será dando sino que ahí no está actualizando normal acá en esta parte lo vamos a actualizar la aplicación porque aquí vamos a hacer una copia de seguridad. Listo, entonces mi gente ya ahí pues el dispositivo ya se actualizó la aplicación que es Samsung Cloud. Acá como te puedes ver ya te permite seleccionar. Acá lo que vamos a hacer es muy importante. Vamos a ver acá. Vamos a desmarcar todas las opciones de arriba. Aplicaciones, lo vamos a dejar activado. Y lo vamos a hacer copiar solamente aplicaciones. Listo, entonces una vez que hayamos hecho eso lo damos en respaldar. Y ahí se va a crear una copia de seguridad. Gente. Esperemos ahí que sea de lo más rápido Listo, esperamos esperamos gente Hay que tener paciencia, este método funciona 100% gente. También pueden hacerlo Sin PC, también gente Voy a subir un método de A02 sin queno, sin PC gente. Listo, lo damos realizado Y una vez ya hayan hecho eso Pues vamos a ir al dispositivo Samsung A20S Ya que ya realicimos la copia gente. Es decir, ya hemos hecho el backup en la cuenta de Samsung listo, vamos a ir a nuestro dispositivo Samsung A20S listo, acá yo voy a desconectar el cable todavía porque no lo voy a necesitar lo que voy a hacer gente, acá voy a abrir Samir. ya ustedes muchos lo conocen la, la herramienta de Samir, que es muy importante para qué nos sirve esta aplicación gente esta aplicación nos sirve para que nos mande un aviso a la pantallita y nosotros desde ahí podamos acceder más rápido al navegador como ustedes saben, algunos dispositivos no ingresan de manera manual al navegador, pero con esta herramienta normal, sí o sí. Listo, lo que voy a hacer, me ubico en Android Tools, entonces Bypass FRP y acá doy en la opción de Auto Bypass Met FRP Método 2. ¿Qué hago ahí gente? Antes de eso, pues si a ustedes no les funciona este programa, tienen que deshabilitar los drivers de controladores firmados. En este caso yo ya lo he hecho para que me pueda normal reconocer el dispositivo. Listo, ahí ya me conecté, entonces lo doy a bypass, auto-bypass, métodos. Y me va a lanzar un mensajito hacia la pantalla, ustedes se van a dar cuenta. Acá lo tengo, lo vayan a ver. Y ya o se nos lleva a Google o a lo que es Google Chrome. Ya estoy entonces en Google Chrome directamente. Lo que voy a hacer acá en el buscador, voy a buscar GSMNEO nuevamente. Listo, GSMNEO GRP. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dar clic acá donde dice en la primera página y nos va a llevar al menú de GCMNU este menú en muchas aplicaciones es como un acceso directo, las que lo tienes, como en este caso que tenemos en la parte de abajo, el Launcher. entonces primero gente lo que vamos a hacer es muy importante que hay que tener en cuenta esto tenemos que restaurar las aplicaciones como vamos a restaurar, vamos aquí a ajustes y acá pues vamos ahí donde dice cuentas y respaldo listo, acabamos en administrar cuentas perdón, vamos a, a restaurar datos pero como ustedes saben, con la actualización ya no se puede restaurar ningún dispositivo con cuenta de Google Tiene, te pide actualizar la aplicación y al actualizar te da un error lo que vamos a hacer es dar en restaurar y bloquear el dispositivo al mismo tiempo, para que esto nos funcione listo ahí me pide la cuenta como tú puedes ver, para eso les pedía que inicien su, su cuenta de Google vamos a administrar cuentas entonces añadir cuenta y lo vamos a poner de Samsung a Google listo acá colocamos nuestra cuenta no se olviden eso gente que eso es muy importante porque si no no les va a funcionar listo vamos a ir ahí y voy a colocar la contraseña aceptamos y acá verificamos por vía mensaje en este caso yo lo voy a dar por mi número telefónico lo voy a utilizar este método ya que esto es más factible para mí. y ahí tiene que llegar un código gente mi gente entonces ya pues ahí yo verifique lo han realizado y ya se me iniciaría sesión correctamente listo ahora lo que vamos a hacer como les dije vamos a ir hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente vamos a restaurar la copia y seguridad pero como les repito por seguridad van a hacer este pequeño bug que es restaurar datos y bloquear el dispositivo a ver si estando así ya se va a quedar restaurando datos como tú puedes ver dice cargando tus datos ahí y en este caso vamos a restaurarlo Vamos a desmarcar esta, estas opciones. Y solamente lo damos en aplicaciones. Y cuando tú lo das en la flechita te va a pedir actualizar. Solo te recomiendo que lo des así. Listo, ahí esperamos nada más gente que se empiece a restaurar las aplicaciones. En este caso nos faltaba de, lo que es registro de llamadas. Ahora vamos a detenerlo y hacerlo de nuevo. Entonces vamos hacia atrás, restaurar datos y te pide actualizar. Damos que salirnos en esta opción y que no se funcionó, como ustedes pueden verlo. No les funciona eso, gente. Hay otro método que les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. si no les funciona esa opción. Listo, mi gente. Como ya no nos funciona, entonces este método, porque a mí sí me funcionó, la verdad. Si ustedes lo hacen por primera vez, en que es cuenta, si respaldo, hacen ese pequeño bug que yo les mostré. Normal, les va a funcionar, gente. Ya que a mí ahora ya no me funciona, pero hay otro método. Gente. ¿Cuál es el método? Vamos, pues a ir acá a donde dice accesibilidad. Ahora, vamos a ir a accesibilidad. Listo, acá vamos a ir Interacción y habilidad Menú de asistencia lo activamos, nos damos un clic ahí, lo damos elementos de menú de asistencia y listo. Vete acá, vamos solamente a dejar la barra de notificaciones nada más, no vamos a borrar todos estos. A ver. listo. Entonces, a ver, damos acá en el menos, vamos a dar todas las aplicaciones en el menos para que se quiten listo entonces vamos a dejar solamente la aplicación de notificaciones listo una vez ya pues tenemos ahí ya esto se va a quedar acá activado como tú puedes ver volvemos hacia atrás hacia atrás y nuevamente nos vamos hacia cuentas y respaldo acá en cuentas y respaldo pues tenemos que hacer un pequeño bug listo vamos cuentas y respaldo vamos a hacer clic acá en este caso ambas al mismo tiempo en restaurar y al mismo tiempo tiene que salirnos gente el método sí o sí vamos a intentarlo Voy a poner más cerca a ver listo bueno acá me está tardando pero es cuestión de probarlo Listo gente, pues ya después de tantos intentos pues a mí me salió Lo que, tení, que tenía que, que hacer era yo dar restaurar datos unos segundos más Darle a la opción que tenemos acá Listo, acá vamos a desmarcar todo En este caso vamos a seleccionar solamente aplicaciones Y la vamos a dar en restaurar Instalar, listo Entonces vamos a esperar nada más que se restaure todas estas aplicaciones Eso va a tardar mucho gente Pero es cuestión nada más de esperar ya que eso se va a hacer muy rápido como ustedes pueden ver ahí ya está empezando a restaurar, a hacer el proceso solo nos queda esperar gente, ningún error gente, si es que les vuelve error lo vuelven a hacer porque siempre se va a restaurar gente siempre que yo he hecho, siempre se va a restaurar entonces ahí solamente nos queda esperar ya pues acá se ha hecho la copy seguridad como ustedes saben y le voy a repetir, esto se debe a que demoró demasiado, por lo que yo tenía muchas aplicaciones en mi dispositivo les recomiendo que lo hagan en un dispositivo nuevo que esté de cero, solamente están en las tres aplicaciones y listo porque si no se va a cancelar Y también es según el internet Pero si sí se hace. de ahí no se ha restaurado a 100% Lo que voy a hacer es dar realizado Y más tarde Una vez ya hemos hecho eso Es muy fácil gente de seguir con el proceso Ya pues ahí ya se nos guardó todas las aplicaciones Vamos a ir acá a la página nuevamente De GSMNEO Y vamos a descargar el, H... el XML En este caso lo tengo acá Le voy a mostrar, el de color naranjita Lo presionamos un buen momento Hay que presionar un buen momento y dale en descargar vínculo gente listo descargar vínculo y ya está este es como un blog de notas que se va a descargar obviamente si tú no das eh, descargar no se va a descargar sino que se va a abrir ahora sí vamos ya a ir a al, acá al S9 al Launcher vamos a dar un clic acá y esto nos va a llevar donde Galaxy Store esperemos ahí y lo aceptamos Listo, ya que este launcher está en Galaxy Store gente, no hay problema, eso nos va a llevar directamente Listo, aquí vamos a probar si es que está disponible, porque ya que algunos launchers ya no están disponibles gente, Eso hay que tener en cuenta Listo, le vamos a permitir descargar Y en este caso nos dice que ya, se, ya no sirve Vamos a instalar entonces el otro launcher Que os va a mostrar a continuación, vamos a Galaxy Store Esperamos ahí Actualizamos gente acá para que nos dé correctamente el proceso y nos abre la Galaxy Storm Ya que no encuentro otro launcher Voy a probar este launcher gente ese Super S22 Launcher Lo vamos a abrir Esperemos que se nos abra correctamente Ya que como les repito No encuentro un launcher O si sea, encuentro, encuentro Ya que S9, S8 no está funcionando O son de paga Esperamos a ver listo, Esperemos que nos abre el launcher Y listo gente Ahora ya nos ha funcionado Como ustedes pueden ver Estamos en el menú Solo que tenía alguna publicidad Pero ustedes lo cierran nada más Esperan que pase Ustedes lo cierran ya que otros launcher gente no nos está funcionando entonces vamos a hacer el proceso con este launcher, en este caso viene a ser el S22 launcher listo entonces me ubico acá, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a menú y voy a hacer lo siguiente, acá en este caso vamos a, primero a la aplicación de, que nos cheque en este caso la versión de acá lo abrimos lo abrimos gente, está un poquito lento el dispositivo pero creo que se debe al launcher no hay problema, pero si sí nos está dejando hacer el proceso, ahí lo abrimos lo activamos en la parte de abajo Esperamos ahí donde nos diga que se ha completado le damos a aceptar Ahí tiene que decir que se ha completado la versión check Listo, ahí nos dice se completó Salimos entonces Ahora nos ubicamos en Vamos a instalar lo que es el Google Play Service Bueno, ya lo tenemos ahí ese instalado acá vamos a ir a patch disable y acá es lo que tenemos que tener nuestra cuenta en este caso gente de patch disable, como ustedes ya lo saben acá tenemos que tener nuestra cuenta para iniciar sesión, listo acá vamos a iniciar sesión en patch disable esperamos entonces ahí que nos inicie sesión gente, bueno ahí nos dice que está mal, a ver vamos a ir a corregir a ver, al parecer acá me equivoqué el correo, como tengo varias cuentas, lo voy a iniciar con esta cuenta. Igual no nos funciona, no sé cuál es el motivo, pero esta cuenta sí tiene que ser comprada, gente, es decir, de pago. Listo, ya nos inició sesión, entonces voy a coger yo un dispositivo, voy a coger un dispositivo entonces, y listo. Ya acá le damos en activar, activamos esta opción y esperamos que se nos cargue toda la información acá lo damos en ready acá aceptar y ahí vamos a esperar que nos cargue todas las aplicaciones nuevamente lo damos en esa opción gente y en este caso se nos ha cerrado lo volvemos a abrir en este caso se nos abrió automático esperemos que cargue las aplicaciones pero si ya no les funciona como les repito ese launcher gente ya que pueden utilizar ese launcher que estoy utilizando tiene un poquito de publicidad sí pero también tiene su con que no, o sea si sí se abre toda esa cosa listo esperamos que se nos cargue todas las opciones acá y lo que vamos a hacer aquí gente es muy importante ya estando aquí en el dispositivo vamos a hacer los tres puntillos estando en la pk perdón y lo vamos a ver donde dice acá importar xml en la parte de acá pero si se dan cuenta ustedes cuando lo vamos a permitir no nos permite no, se abre y se cierra listo volvemos hacia atrás nos vamos acá en ajustes del dispositivo a ver damos ajustes nos vamos acá donde dice privacidad gente listo acá administrador de permisos esperamos que se nos cargue listo, acá lo damos en almacenamiento y acá vamos a dar a mostrar la aplicación del sistema listo, acá tenemos que buscar lo que es patch disable, la aplicación que necesitamos que permita archivos acá lo tenemos page disable pro, lo abrimos y acá arriba, en la parte de arriba le vamos a permitirla todo, permitir to, administrar todos los archivos listo, una vez que han hecho eso pues ya volvemos hacia atrás nuevamente y nos ubicamos gente en la opción de disable pro en la apk en este caso nos vamos nuevamente a la aplicación abajo lo tenemos y lo abrimos listo ahora sí ya vamos a poder importar listo lo damos en importar ahora nos vamos a download recuerda que anteriormente pues nosotros descargamos ese xml lo damos en download debe estar en download y acá en este caso dice disable patch xml lo damos ahí y select listo lo damos en importar y no dice que un, un nada más un archivo se ha importado y listo una vez que hemos hecho eso ya pues es de acá más fácil de seguir el proceso esperamos ahí un momentico listo vamos a esperar gente vamos a esperar nada más listo volvemos hacia atrás nuevamente nos vamos a la opción de ajustes y acá en ajustes pues vamos a hacer lo siguiente vamos acá donde dice cuentas y respaldo administrar cuentas y añadir cuenta si ustedes están haciendo el proceso bien acá el icono de google no va a aparecer de color azul cosa que no, no nos aparecía cuando el equipo estaba todavía en proceso lo damos acá en google continuamos y acá pues ya vamos a iniciar sesión nuestra cuenta de google como ustedes pueden ver vamos a esperar nada más ahí lo damos en un costado acá nos pide la cuenta de google y lo colocamos sin problema lo colocamos nuestra contraseña, le damos en siguiente. La idea es que tú lo entiendas, gente. No importa talar, pero ustedes pueden entenderlo. Le damos en siguiente, acepto y listo. Ahí estamos entonces con la cuenta de Google. Yo les voy a mostrar que si sí es cierto, gente. Ahí se agregó pero como ustedes pueden ver, arriba está de color azul. Cosa que cuando tú reinicias en el dispositivo no te va a aceptar. Gente, una vez que ya pues ustedes inician sesión, lo que van a hacer es muy importante. Acá vamos a ir a la aplicación nuevamente. Y acá lo que vamos a hacer es buscar configuración de Android Vamos a ir entonces ahí, esperamos que se nos carguen las aplicaciones Todo, en este caso Este es un proceso que va a funcionar al 100% Entonces les recomiendo que vean todo el video nada más A ver vamos a conectar un cable que esté Listo, acá vamos a buscar Lo que es configuración de Android Listo, a ver, vamos a buscar Acá lo tenemos, lo marcamos Y listo, lo vemos acá vamos acá, tiene que estar marcado gente, ojo muy bien nos vamos acá nuevamente, a ver en este caso lo desmarqué vamos a configuración de Android entonces, donde lo tenemos configuración de Android por acá lo tenemos lo marcamos y listo como tú puedes ver acá en el par del centro nos aparece ya ahí marcada ahora vamos a volver hacia atrás y acá lo que vamos a hacer gente es ir a, hacia la Galaxy Store, en este caso voy a ir yo vía Google Chrome en este caso a ver voy a ir a Google Chrome y voy a ir hacia Galaxy Store listo acá voy a hacer lo que voy a hacer es voy a desinstalar el launcher o oh gente voy a desinstalar el launcher tengan en cuenta eso le doy clic acá y acá lo voy a desinstalar el launcher listo lo desinstalo desinstalando ahí como te puedes ver y vuelvo hacia atrás vuelvo hacia atrás una vez que vuelvo hacia atrás gente voy a volver hacia hacia el inicio del teléfono como tú puedes ver se me lleva a esta parte de acá de Samsung esperemos ahí un momento Listo, esperamos entonces ahí que el dispositivo se nos cargue las aplicaciones como tú puedes ver ya está directamente te ha mandado a Setup Wizard es decir a configuración esperamos nada más gente, que cargue, listo acá le damos en siguiente esperamos un momento más y finalizar, acá lo que vamos a hacer es en este caso se ha quedado todavía el launcher pero en unos minutos ya se va a desinstalar lo que vamos a hacer acá es muy importante, vamos a ir a configuraciones está un poco lento el dispositivo gente, creo que es por lo que la batería está un poco baja, pero vamos a hacerlo gente, como tú puedes ver en la parte de abajo no tenemos las barritas todavía vamos a acercar el dispositivo entonces a ver acercar el dispositivo, información de software número de compilación en este caso no nos activa como tú puedes ver y sí que tienes que hacer lo siguiente, vamos a volver hacia atrás, hacia atrás, nos vamos nuevamente acá a Apache disable acá lo que vamos a hacer lo siguiente acá vamos a dar log oh, listo no deslogueamos gente y solamente reiniciamos el dispositivo listo ya volvimos a la configuración ahí está señores ya se nos está configurando correctamente esperamos nada más está preparando el teléfono cuando ustedes reinicia directamente les va a llevar hacia esa parte acá le damos en no copiar Esperamos un momento más. Cuenta añadida. Y acá vamos a marcar lo que sería estos términos de Google. Aceptamos. Aceptamos, gente. Este proceso es todo completo. Si ustedes ven el video, normal les va a funcionar. En este caso, funciona para todos los dispositivos que no tienen Kenox. Ojo, tengan en cuenta eso. Acá le damos sin omitir. Omitir vamos hacia atrás saltar de todas formas listo vamos en omitir esperamos un momento más y listo acá ya por ejemplo ya se nos está cargando las aplicaciones en este caso nos pide asistente gente a ver, vamos a ver qué hay con el asistente acá le damos en omitir Bueno, acá nos dice que nos pide el asistente. Acá hacerlo más tarde y aceptar. Listo, vamos en aceptar, aceptar. Y ahí el dispositivo ahí está preparándose, gente. En este caso, si te sale ese error, no hay problema, lo haces clic en un costado y se te va a quitar. Gente. Esto es muy importante. Este método, recuerden suscribirse al canal y dejar un buen like, gente. No subo tanto videos gente probablemente por el tiempo a veces que no me alcanza Pero con este aporte yo creo que a ustedes lo, les va a servir bastante Para que puedan eliminar sus cuentas de Google de Samsung que no tiene Kenos También subiré equipo de A02 hace unos momentos Voy a subir el video del a 02 ese Cómo hacerlo el equipo que no tiene Kenos A ver acá le damos en continuar Y ya está listo Ahora sí ya nos apareció las tres barras de atrás Y eso fue todo Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like Acá lo único que tienen que hacer es restablecer de fábrica gente para que se borre su cuenta de Samsung Account, su cuenta de Google y todas las APK que han instalado y entreguen como dispositivo nuevo al cliente. Eso fue todo, nos vemos en un próximo video.